y el jueves es día libre así va el asunto en la pelota dominicana el lanzamiento batazo de fly altísimo, Siri Siri va para tercera siente a gusto el lanzamiento el batazo de terremoto al jardín central señores, empate